Hola, hola, soy Sonia Cáceres, hago parte de Carol Academy. Hoy vamos a elaborar un hermoso anillo con Stone Crystals, espero les guste. Tomamos nuestro setting y nuestro cristal a elección y ponemos nuestro cristal en el setting. Lo ubicamos acá y vamos a cerrar las uñitas. Nos ayudamos con nuestra pinza plana. Entonces cerramos nuestras uñitas. Cerramos bien las cuatro uñitas. Hecho esto, vamos a tomar alambre calibre 18 y un mandril. Nos vamos a ayudar con el mandril, para hacer la base de nuestro anillo. Entonces, tomamos el alambre, lo ponemos así. Yo lo voy a hacer con el número 6. Ponemos acá y le damos tres vueltas. Corto. ayudo con la pinza plana como acá voy a tomar un metro de alambre calibre 24 tomo el alambre calibre 24 y miren lo que voy a hacer esta unión me tiene que quedar en el centro, entonces tomo el, el alambre calibre 24, lo voy a ubicar acá y esta punta que me quedó voy a empezar a entorchar. Tomo el alambre y voy a entorchar acá, me ayudo con la pinza plana. plano acá y voy uniendo miren. y para estar al día de todas nuestras novedades no olviden seguirnos en nuestro instagram como carolchop.co ahora sí, continuemos con nuestro video tutorial lo acomodo acá que quede cerca del centro y voy a tomar nuestro setting miren él trae unos huequitos acá entonces atravieso el alambre lo voy a atravesar así en diagonal miren y lo bajo acomodo acá que quede en el centro el cristal ya está en el centro entonces voy a entorchar voy a darle una vuelta acá voy a dar una vuelta Hecho esto, voy a empezar a darle vueltas al alambre. Así, miren. Giramos, giramos, giramos el alambre. Y acá, esa ya es la última vuelta, acá abajo y voy a entorchar. Lo acomodo acá. Miren cómo lo voy acomodando. Miren cómo va quedando nuestro anillo. Acá. Corto y esta puntita la aplano para que no nos chuse Ajusto y ha quedado nuestro anillo. Miren cómo se ve.